En este momento que estamos inaugurando mi página y no es solamente mía sino que es la página de toda una institución que yo he organizado y que form y yo formo ya en este momento nada más parte de un equipo. Creo que aunque sea la cabeza de todo esto, me siento tan identificado con la palabra equipo, porque me siento parte de algo interesante y maravilloso que, que me gustaría que tú conocieras. Primeramente, no solamente al dar de caballo, que es una palabra posiblemente para muchos nueva y para muchos ya no es nueva, muchos ya la practican y muchos ya están la están enseñando, Muchos con, el, muchos con mi autorización y algunos, vamos a llamarlo en negro, que todavía no han oficializado esa comunicación conmigo. Para tener ese derecho de enseñarlo y de, y de, y de hacer las prácticas de lo que es esa maravillosa sabiduría del caballo. Yo el caballo lo aprendí con un maestro en Egipto, maestro Elías, que fue también, a la vez él fue discípulo, de los grandes maestros Tarek Nefa y Emilio Nefa, que eran dos hermanos. Uno se dedicó más a las tumbas de Antiguo Egipto y otro se dedicó más a los papiros, pero entre dos formaban también un equipo de trabajo y también de conocimiento y hasta de enseñanza. Creo que los papiros de Tao Taotep, que son miles, se dedicaron muchísimo a eso y también trataron de buscar la sabiduría en esos papiros, que tanto el maestro Elías, que diremos que heredó gran parte de ese conocimiento y que yo también soy uno de los sucesores de esta herencia que me siento, realmente me siento honrado por ser uno también de, de que pertenecía a esa sucesión Creo que el Kavash, que es Kavah e Eish, posiblemente es una palabra hebrea y, y egipcia a la vez porque muchas palabras egipcias y hebreas se confunden como Abraham, Abraham, Abraham padre de Dios Ra y el pueblo de Dios no sé, hay muchas cosas como Irashalem, la ciudad de Dios y de paz Ira, siempre Ra, Ra, Ra también Sara ¿no? Raquel. todo el hebreo y el egipcio de la época toñada se han confundido muchísimo hasta a veces podemos decir que Atón y Adón es lo mismo. Hay muchas cosas que son muy similares y también dentro del monoteísmo, ya que el monoteísmo no nació en ese, en ese momento de, de, de la religión de atoniana, con respecto también a la época de Akenatón. Todo eso es interesante, pero el Kabash eh, viene mucho antes que todavía que la época de Atón viene de la época de la dinastía XII, la época justamente de, de, eh, de, de Tautep. Justamente Tautep fue un gran maestro y formó la, la escuela de Tautep. Él se llamaba el Sheri, el pequeño, Sheri, que es en egipcio Sheri, el pequeño Otep. Porque Otep también es una parte del, del lugar donde nació. Y también la escuela de Tautep, famosa, famosa, que está que estaba justamente donde está hoy en día la, la, la, el, la gran universidad del Cairo. el mismo lugar existió la escuela de Tadotep, ¿será una coincidencia o será que debe ser así? Que el destino quiso que las cosas siguieran. La sabiduría siguiera, aunque la sabiduría actual y los conocimientos actuales, los que se enseñan en la universidad disparan mucho, es muy, es muy dispar es muy lejos de lo que era, una, lo que era la sabiduría pero en, en esencia es el conocimiento del hombre en esencia el Kabbalah es algo que es maravilloso porque no solamente uno al estudiar Kabbalah puede aprender cómo conocerse a sí mismo que es lo más importante conocer su misión o conocer la misión del otro y saber lo que es la palabra del destino y conocer lo que es el destino del amor también saber cómo autoayudarse, saber cómo ayudar al otro. El caballo es muy amplio, maravilloso y tiene también un estudio de las estrellas, estudio de los destinos de las estrellas y también la influencia de las estrellas, etcétera, etcétera. Quiere decir, el es algo fantástico y también lo que más abarca y lo que más importante tiene el Cabal son sus agujas sagradas, donde, donde ap aparece una sabiduría totalmente maravillosa del antiguo Egipto en la medicina. Muchos que estaban en los papiros, pero muchos de ellos que eran, se llamaba Shebalpé, como los judíos dicen, que de boca. Era una sabiduría de boca. De boca en boca porque de boca de, de maestro al discípulo, el discípulo se transforma en maestro y, y busca de vuelta al discípulo. Y así es la cadena de generaciones de la, de, de la enseñanza de boca porque era tan sagrado que no se podía escribir porque tenían siempre miedo que lo que escribe que el, un papiro puede, quedar en, eh, puede estar en manos de reyes, de manos que, que no debían de, de haberlo estudiado, ese texto. Yo creo que todo eso es la verdad, lo sagrado tiene que ser sagrado, lo importante tiene que ser importante y no puede estar en manos de cualquiera porque cualquiera interpretaría las cosas a su manera y también es triste. Es triste cuando el hombre interpreta a Dios de, de, de, como un, un Dios de consumo, que se le puede ayudar en, en pagar la renta o puede ganar en ese negocio, pide a Dios que le ayude el negocio un dios doméstico, un dios de consumo todo eso es difícil de entender para una persona que estudie Kabash a esos tipos de dioses pero también el, el Kabash tiene sus principios tiene una, una gran moral y grandes principios que también en un cierto momento lo vamos a hablar creo, por lo tanto yo te invito a que estés con el caballo y por lo menos haces la experiencia de caballo que nunca te vas a arrepentir de haberlo conocido